¿Qué vais a hacer? Vamos a esquilar a Flor. Flor es una oveja que llegó hace dos años. De hecho, la trajo Susi de Cantabria, ¿no? Sí. Porque había nacido una pequeña explotación paralítica y la iban a sacrificar. Y eh, la llevaron a Mundo Vivo, que son unos amigos que tienen una clínica veterinaria, y la trajimos para acá y ya está paralítica. Y tiene muchísima lana y como veis eh, tiene la lana bastante pues, con heno y tal. Y lo que estamos haciendo con, pues, con mucha paciencia hemos la acabamos de terminar ahora la carita, <risa> pues es poco a poco esquilarla. Con tijeras y la máquina. Pues ala, vamos para allá. Sí.